¿Qué tal? Hola a todas y todos. Vamos a ver en este vídeo cómo se resuelven ecuaciones de segundo grado cuando son incompletas. Una ecuación de segundo grado sabemos que es de esta fórmula, de esta forma, perdón, a por x cuadrado más b por x más c igual a cero. Este término no puede faltar nunca porque si no, no sería una ecuación de segundo grado, ¿de acuerdo? Pero sí que puede faltar o este o este, ¿de acuerdo? Entonces, en tal caso lo que tendríamos que hacer es operar como vamos a ver ahora. No se aplica la ecuación porque es mucho más rápido, más seguro, con menos equívocos, hacer esto de aquí. Bien, en este caso eh, solamente, bueno, perdón, aquí vamos a poner también un 4, solamente tenemos x al cuadrado, por lo tanto podemos dejar esa x al cuadrado en un sitio y finalmente despejar la x. Primero dejamos lo que lleva x al cuadrado en un lado y el resto lo pasamos al otro, aquí sería 4x al cuadrado igual a 36 porque este menos 36 pasa al otro sitio del igual, al otro lado del igual sumando y ahora x cuadrado sería igual a 36 entre 4 que es igual a 9 pero yo no quiero saber lo que vale x cuadrado, quiero saber lo que vale x y para quitar un cuadrado y pasarlo al otro lado sabemos que tenemos que hacer una raíz cuadrada, pero ojo, hay que tener ya mucho cuidado porque cuando despejo en una ecuación y tengo una raíz cuadrada, las soluciones son tanto la positiva como la negativa, y tenemos más menos 3, ¿por qué? Fíjense, si ponemos más 3 aquí, más 3 al cuadrado da 9, pero es que menos 3 al cuadrado también da 9, y por eso hay dos soluciones, que serían x1 igual a 3 y x2, la otra solución, igual a menos 3. Este es un ejemplo diferente porque aquí lo que nos falta es el término independiente, el que no lleva x. Cuando pasa esto es muy sencillo porque puedo sacar factor común la x, que multiplica por un lado a 4x y por otro lado a 9. ¿vale? Y ahora nos fijamos en lo siguiente, si yo tuviera dos números cuyo producto da 0 o dos cosas, ¿eh? dos factores, este es un factor y este es el segundo factor. Si yo tengo dos factores que da igual a 0 es porque o bien A es 0 o porque bien B es 0. De ambas cosas tienen que salir las soluciones. Es decir, o bien X es igual a 0 y ya sé, cuando X es igual a 0 es una solución de esta ecuación. O bien el otro camino es que 4X menos 9 es igual a 0. Y de aquí puedo despejar lo que vale X, que sería X igual a 9. Partido por 4, porque este menos 9 pasa allí sumando y una vez hecho eso, este 4 pasa aquí dividiendo. Y por lo tanto, mis soluciones aquí serían la primera x1 igual a 0, la segunda x2 igual a 9 cuartos. ¿De acuerdo?